Hola, muy buenas. a todos En la actualidad Muchas veces nos quejamos Porque no hay recursos Porque no sabemos comprar Bitcoin O simplemente porque No queremos invertir en eso Aquí les voy a traer Una propuesta adicional Esta página se llama Free Digital Coin. Pueden encontrar el, el, el link De referencia en la parte inferior de este video en los comentarios también y de esta forma nosotros lo que vamos a hacer es registrarnos y vamos a obtener gratis de, de esta página algunos eh, documentos coin entonces con esos doji coin que vamos a hacer podemos comprar nuestra moneda criptomoneda eh, marker coin también pero entonces para eso necesitamos primero que todo crear nuestra wallet como lo hacemos nos vamos aquí donde dice monedero Monederos Y seleccionamos eh, Dodget En esta estoy trabajando en este momento Con la exchange, sur exchange también ¿cierto? Así estamos combinaditos todos de una vez Entonces nos vamos aquí a Dodget Un clic Y aquí donde dice en depósitos Le damos obtener dirección Copiamos esta dirección De Dodge y la vamos a agregar junto eh, a la creación de la cuenta de Free de nuestro correo, de nuestros power y ¿qué? nuestra dirección. Listo, vamos a colocar la identificación de o la cancha de verificación. Entonces aquí le damos en, no soy un robot y le doy un roll. Como pueden ver en este momento tengo 0.0 monedas, entonces le doy aquí, roll. Listo, ya tuve una cantidad de rol. Eh, cuidado con esto, pues esto, es una, esto que presentan aquí es una forma de lotería, ¿cierto? Si ustedes hacen esto, lo que van a hacer es perder sus dojits. Obviamente hay unas personas que son más y apuestan sus monedas en esta parte. Entonces lo que hacemos es eh, darnos una espera, darnos una espera y seguir eh, esperando nuestro tiempo para volver a hacer otro rol y ganar más criptomonedas. Ok, entonces vamos acá, ya si ustedes quieren su perfil de referidos, pues pueden encontrar acá, por cada referido que nosotros hagamos también nos van a dar una cantidad de monedas.